¿Qué tal Papu? ¿Cómo están? Bienvenidos a un más. Como todos los jueves, Hay un poco de delay, el tráfico en Lima está horrible, la verdad se habrán disculpar, el tren eléctrico está mal logrado, entonces toda la gente está usando bus, una cosa de loco, la verdad. Como podrán visualizar el día de hoy, tenemos a Lady World con nosotros nuevamente y también al lo prometido, Henry sí, como... sí, que como recordarán chicos, está cumpliendo el reto que se eligió la semana pasada al cual como bien indica Leibov el rato hubo uh, una, un, una, una ruleta sí no una ruletita donde bueno se, se puso muchas opciones en una de ellas era que Gemer Rendor nos visitara eh, al programa y nos acompañara hoy día con un gameplay acá este vivo y en directo un verso un verso aquí con sí porque había pues un enfrentamiento previo y hay una rivalidad aquí ¿no? No, pero a ver, eh, eh, para aclarar, ¿no? O sea, tú nunca ganaste a los en No, no, no, no, a no, todo era parte de no, broma de spy, pues, no, no, porque, si es, si es, no, es que planea, no, no, no, no, no, no, no, no, el no, <susurra> <susurra> Sí, fue pues muy, muy, este, un drama ¿no? uh -huh. <risa> Pero bueno, sí, pues No, no, acá con, con Jaime no Siempre nos vemos bien, la verdad, él este Bueno, él es ex GM de Wolf Actual GM me parece de Sí, ¿no? está velando. ¿no? Dicen que tú ahorita estás con, con el swing, papu ¿Cómo es? ¿Cómo es la madre? Ay, ya hace un año Ya creo que tengo menos de un año eh, Que he regresado a Los ritmos dejando Wolf sin manos de el de la mano de, de niño ahí. Ay, ay, Bueno, sí, pues la verdad es que mucha gente pregunta siempre por ti ¿no? O Algunos sea, se acuerdan pensando que, la, que tú lo has baneado, entonces a veces no, siempre con, con, con recuerdos así poco ácidos. Pero aclarado el tema, él nunca bañaba a nadie, acá el único que ejecutaba, ¿no? no con la. Dolor del spankido Geme Spike. <risa> pero bueno, hoy tenemos vale, partida, hombre. hoy tenemos que jugar y hoy este vamos a ver quién este quién quita la, la venta a quién, ¿no? Sí, deja en los comentarios quién crees que va a ganar, Mendrugo o gm Rendor. Okay. Bueno. Obvio que yo no. <risa> Vamos a ver, vamos a ver. Yo no tiene, voy a decir nada, yo, Tiene mucha confianza yo, aquí, yo, vamos a decir, ver. Yo me tengo fe, pero vamos a ver, vamos a ver. Entonces este, le damos ready, este, Geme Rendor. Para... Ya, dale. Para poder empezar. La voy a jugar a la ah, <risa> ah, ¡Ah! ¡Disculpa! Listo, bueno. voy a jugar así, voy a jugar así con los juegos. Nomás, <risa> ya. Mucha confianza por aquí. Ponle listo, papu, para, para poder empezar. Eh, mientras, mientras va cargando la pantalla, no se sé olviden, amiguitos. Hoy hay eh, de todo Tú un poco. Pones, como siempre, avalaremos los eventos y unos torneos por aquí. que Uy. están? Lo no, que se ve. Si ¿sí ya inician. Sí, ya sí, estamos ya. Ya ahí. Ya está. Nos paso. <coughs> ya. No vale snipear, ¿ah? ¿eh? <risa> Un todo básico <risa> con el amigo render. ¿ah? Vamos a ver cómo nos Veemos va cómo... No veo nada. Uh, ahí está. Ay. En el del ojo, en el del ojo. 20 FPS, feo. <risa> <risa> Uf. Uf. Uf, ¿Cómo haces, <risa> rendor? <risa> Mientras voy... ¡Ay! Uy, ya te veo. ¡Ah! <risa> no, no, <reno>, no vengas. Todo <risa> no, por querer robarme la bolsita. Ahora, todo el día no vamos a pasar acá a ver. <risa> ¡No! <risa> ah, espérate, tenía esto. ¡Au! ¡Uh! Toma, toma. ¡Au! <risa> vamos a ir leyendo comentarios por aquí. A ver... Kevin Gutiérrez manda saludos, hola Kevin, eh, Fernando Morales. ¿Quién más por acá? Jefferson Yello también manda saludos. Álvaro AC, saludos, hola. Ay, ah, Julio Muñoz dice que dónde dejaste tu traje de Pikachu. <risa> <risa> Se queda en la Pokébola ah, Ángel Cubas dice que le manda saludos. Hola, ¿qué tal? Derek Cernaque también, manda saludos. Eric Ruiz, saludos. Derek es de Perú. Okay. Alexander, Jimmy Zacarías, Espinosa, dice, hola, ¿qué tal? Álvaro Ced me manda saludos. Igual hace ratito te saludamos. ¿Dónde se ¿Dónde se Guillermo Requejo dice, nos vemos el domingo en Arenales. Sí, va el torneo. torneo. Que estaremos hablando de eso un ratito chicos ¿Para qué se esconde? ¿Por qué se esconde? ¡Oh, ¡Ay, Render, Render, Render, me manda saludos Ay, gracias por sus cumplidos, qué lindos ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? Me dicen que estoy linda Este Eric Ruiz dice Me respondió que gracias Luis Requejo te manda saludos Render Luis Requejo te manda saludos Aquí como que le están apoyando Dieguito Plas, saludos desde Lima. Hola Dieguito. Eh, Marcelo también manda saludos. Hola, hola, hola. Hola. ¿Qué eh, si preparo arepas? <risa> Guillermo Requejo. <risa> Soy muy malo para cocinar. No, no, chicos. <risa> se mamut, se mamut, papi. <risa> Uy Mendru, ¿Quién ¿eh? más por acá? A tres dos ¿eh? Duruk también. Ah, he entrenado todas las noches, papo. Como José SG que... manda saludos. Hola chicos. Ya te estoy saludando. John <risa> jurado, manda saludos. Aquí estos chicos me distraen, ¿quién va ganando? ¿Quién ah. va a perder? Oh no Gerson Cuevas, ay gracias chicos. Hoy están todos mandando muchos cumplidos. Me hacen derrojar. <risa> Pepe al aire, manda saludos para toda la familia Wolf. Hola. Juan Torres también. Hola, ¿qué tal? Pregunta quién sale, en qué sal están jugando. No, están jugando nada más un verso, chicos. A ver. Sí, pero yo veo que ahí Mendrugo está con un chancho. ¿verdad? Ah, y sí. Renan está como un básico. Ah, sí, Perro, perro, perro. Trapa uh, ¿no? aquí, no, no, no. están así. ¿Vale, <risa> dijimos bueno. que valían, valían, ¿sí? valían, este los. Ahí, dijimos, dijimos todo <risa> básico. Sí. Eso es. Fue hack. fue No, no. Señor la magia nuevamente de la suya. Un saludo para La Magia, más bien. Uy. Uy, ¿verdad? ¿Qué, qué, está, ¿Qué estaría haciendo en esta situación, él, no? ¿Qué crees que está haciendo? <risas> verdad, ¿qué crees que estaría haciendo? <risas> ¿Qué es ¿Qué está? Yo creo que está. Poco. ¡Ay, qué malo! <risas> oh, bien, Lo veníamos magia. entonces. Está, un saludo para el de la magia, la verdad. Este es donde está es Papu. Eh, nada, ¿Andréis? un fuerte abrazo. Él no? está, creo, buscando al Dana todavía, me parece. <risas> Se va a Rusia. Se va Rusia. No, no. Uy, ¿No era Polonia? <risas> Ah, sí, bueno, pero se va ¿Vale? ¿Vale? Está cerca, seguro. ¿Vale? Se ¿Pase por ahí, se va, ¿No? A la Rusia, Francia. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Sí, Seguimos con los saludos aquí. Eh, Eric, Chris Play dice saludos para gente de La Esperanza, algo así. Juan Torres, saludos para Surprise. Mendrugo que le mande saludos a José un saludo. S.G. Ah, un saludito para José. Gracias Papu por los saluditos también, para ti. Roberto Sama, otra vez, pórtate bien en sus comentarios, ya no caigo, caí la semana pasada, esta no. <risa> porque es no... porque soy nueva, seguro. Ah, ¿quién más manda saludos aquí? Rumers, Nicolás dice que haga un versus con él. Juan Carlos Palacios te manda saludos, Medrugo. Un saludito para papi. Eh, Christopher Vargas me manda saludos, hola, ¿qué tal? No, en serio, ¿lo vas a humillar así? No creo que te salga. <risa> es que tengo, no tengo mucha Hecho. bala, pero. Tengo... Oh. Mira, salta y disparale. De ahí te va a salir. <risa> Rendor, le quedan. Sí. No, tiene todo un arma gira. Uy llena. ya. Por eso, no quiero gastar mis balas, No la pistolita nomás. Pero Mendrugo como que sí se está desquitando. <risa> Rendor, estás apostando por ti. <risa> oh, que fue Oh, oh. Que malo la, la Faltan claro, tres, minuto. tres minutos para que termine la partida tres minutos Cuando prenda la pantalla va a estar ahí. Ah, ah, verdad que M.Rendor está jugando Sí, sí. Está, jugando, está jugando Sí, sí monitor, sí, monitor. <risa> <risa> <risa> ah. <risa> Que malo que <Kevin>. Sí <risa> Vas a decir que perdió la práctica. Bien, bien, render. Vamos, tú puedes. A ver qué dicen en el chat. Veamos qué dicen por acá cupones, sí ya vienen los cupones calma chicos ah, eh, hay un nuevo mecanismo verdad para el cupón sí hay un nuevo mecanismo chicos recuerden que tienes que ponerlo en la url y colocan bit.ly y el cupón que es uno solo pero siempre lo estamos dando por partes chicos así que paciencia ya viene pronto oh, bueno. casi casi Fabián Estefano me dice un saludo hermosa, ay gracias Estefano Saludos para ti. ¿Quién por acá? Roberto Samane también. Que dijo casi caes. No, esta vez estoy más pendiente de leer los comentarios. No, no, no. Ah, ah. Aquí se están como que un poquito decepcionando de ti, Render. vas a decir que es porque no está viendo la pantalla. No, no, no. <risa> no, mira, ah, era, por eso, escucha, era por eso, era por eso seguro no veía. Johnny L.M. también manda saludos, hola Johnny eh, Andrew ha Hayden también, hola Andrew Christian AF manda saludos también, hola Carlos Guarniz, quiero mi cupón, sí chicos ya va, paciencia por favor Que es por parte en los cupones están preguntando por acá que qué viene. Va a venir este, una K47 Elite, una bmpr 12 Elite, una Mystery Box y un Wallside Dash GL. Están así, buenos los premios. Sí, ¿verdad? así que estén pendientes, chicos, porque solamente los 100 primeros que reclaman el cupón oh. son los que van a recibir todos estos premios. Fan Edwin Díaz dice que Lady Walls para presidente. <risa> Después de esta, ¿te parece si jugamos una con usuarios? ¿Cuál con usuarios. usuarios no? Sí, ¿Bacán. Ah, Básico chicos. con todos. Chicos pendientes. Básicos. pasito. Los con con para no para cambiarnos todos, pues, porque no me he olvidado quitarme eso. Sí, Re render, ¿tú tienes set? No voy a tener. No. no o sea, que si set? Tiene set. ¿Qué? tienes set. ¿Qué? ¿Tiene set? Set. Reboot. Sí, reboot, ¿Sí? reboot. ¿Sí? ¿Tienes? Ya pues. Sí, que se avatar batido abierto. Ah, batido abierto. Entonces, okay. chicos, pendiente por aquí, que ya vamos a estar diciendo. A ver, a ver. Dos puntos más y si empatadas Sí, atados, <risa> <Altavo salito. risa> <risa> a hacer Casi. Estuvo, estuvo pareja la partida. ¿sí? No, <risa> <risa> <risa> Qué malo que fuiste. Con cuchillo, con granada. faltaba que lo patearas, nomás. No, pero era. era, era, era <risa> que, falta... Es que él saca el cuchillo, yo también saco el cuchillo, Que no voy a decantarle. De ah, la carma blanca no va a Así. Cuando saltaba, me olvidé que por la altura perdía <risa> ya te parece si abrimos la sala? Ya, le voy a poner para, para que entren seis papus más. Ya va acá. Ya, entonces que entren. Ah, la clave nomás la cambio nomás. Sí, cambien sí. la clave. ¿La voy a poner sin clave pero mejor. No, no, ponle la clave Lady para que solamente nuestros ya. los viewers, los viewers, viewers que... entren, exactamente. ya, chavere, ya está. Ya. ¿Qué sala está? Todo 6 sala 99, ¿no? Esto La clave es Lady Chicos, así que entren para que puedan jugar con el Drugo y gemer Rendor. Si sí, había una temática distinta para poder ¿no? este, jugar un poquito más con la gentita, acá con mi amigo Rendor, como eh, un poco volviendo a recordar, ¿no? Él todavía sigue con su nick con gemer ¿no? De no Uy, ya se metió la gentita, ya está Fabián, está señor Dieguito, está Estefano, eh, Jesus, ownet que es un ahí que conozco. Uh, aquí está acá Machaki, me parece, Jesus, uh, Ness. Matajac también está listo, El gato también se conectó Ay, Luisa PNP y sí, no los bocaditos Cuando llega la catering, papu, claro. <risa> <risa> Ahorita llega, ahorita llega hidratación, ¿no? vale hidratación <risa> Bueno, bueno, entonces que le den la... Eh, hola, papu, hola, dice Lady Wall, un saludo, dice para Chico Dar de Trujillo Uy, Chicodar oh, Hola ¿Te acuerdas de Dar? este... vino. Claro, claro, que participó el mismo, el mismo si ¿Te parece e-watch, ¿te parece si pasamos a tu pantalla para que pases el primer cupón? Sí, que los chicos aquí están un poquito desesperados por los cupones. Así que recuerden chicos, hay que poner en la url slash Y todavía no está el cupón completo, así que guárdenlo Ahí ya se ve, aquí abajito, es C Así que guárdenlo por ahí un ladito A esperar las otras dos partes Esta vez no van a ser cuatro partes de cupones, sino solamente tres Así que no desesperen ¿Están listos? Un momento, un momentito, un Ya, espérame, espérame. Vamos a hacer eso. Ah, ya, está el código, ¿no? Ese. Sí, aquí está el código. Sí, listo. Vamos meter unos saludos mientras que vienes a partida. Sí, ya, no, ya cargo ya, pues pasar a la pantalla más bien. Un saludo para. Como que no te juntes con este par de píos? Ay, qué malo. <risa> qué, falta Estoy escuchando un poquito de haters por aquí. <risa> <risa> mala, mala. Hola, Yandru, el... hola, Fratelli Team, un saludo para los amigos. Sí, ya se pasó el código, Uy, el Juan, Alex. GC, así que pendiente para los otros dos. De todas maneras, lo estaremos repitiendo para los cupones. Ya, Tenemos a Mendru en el equipo rojo, sí. rojo y a Arriba el... en el equipo el azul. Ese era Red, ¿verdad? ¿eh? Ya lo vi. Go, go, go. Thank you. ¿Quién ganará? Vamos a ver oh, qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡No tengo que puse las aguas! Pero la quité no las puse por hacer No se fue, papi. Van ah, algo parejo, la verdad. Si, sí, sí, son 6 a 7 Si sí. Ahí vemos a Rendor, en la torre Bien posicionado spotted. Thank you. Bueno, ahí ¡Oh! Se acaba de encontrar allí, Jody ¡Volta la pistolita! Todos tienen básica, perfecto Esta vez está en básica hay un lag por ahí ¿eh? Hay un lag Si sí, sí, no en sí, el equipo azul Si ¿sí le puedes dar kick O creo que si sí, ya, ya se curó Creo que azul? ya A ver vamos a ver a los más top ahorita de... En el equipo rojo Tenemos a Estefano Está con la Legend Gold Y en el Equipo Azul Tenemos dos Tenemos a Neth tenemos su Legend Rendor va ¡Uuuuh! Una muerte nomás Rendor <risa> perdió la práctica <ríe> Me entrego, ¿Qué tal? ¿Cómo te va en la partida? Oh, de... Hombre, si no me puedo ni un nada, porque me lo <risa> viendo No me va, pero... Machola, <risa> ah, porque con mi pistolita así sin planta, ¿cómo va a ser? Recoge armas, recoge armas. estoy buscando. Pero... Ah, no no Mendrugo me... me está muy concentrado no en el juego. No se puede, no, se, no puedo. Bien, huyendo, ya, ¿no? ganó el equipo de reto. <risa> no, <risa> no, sí, definitivamente. Sí, le le ha ganado la... 3 a 1. <risa> voy, a, voy a poner mis ítems. Pero es que como estaba, viendo, estaba yo armado la sala, me puse las armas ¿no? Bueno, Ajá. bueno. Mientras tanto, este, los saluditos de todos los amiguitos que están en el sí, chat Sí, No, vamos a hablar un poquito del mini torneo que está organizando Sosnik, sí. de Walsing, que va a ser en el Centro Comercial de Arenales. En el LAN Center <coughs> Pro Gamers Y les recordamos que la inscripción es gratis Chicos, así que se tienen que dirigir allá A inscribirse, va a ser este domingo 22 Y van a poder compartir Con Medrugo y conmigo, vamos a estar allá Con ustedes compartiendo Sí, eh, bueno, sí, con la sorpresa del día Ya lo había dicho entre comillas este, Que en el fanpage de Medrugo Que iba a haber sorpresitas para todos Wolf Wolves Este domingo hay un torneo gratuito ¿eh? o sea, Hay que aclarar esto, es gratuito Va a ser en el sótano del centro de de eh, nada, solo vayan este, con sus cinco lobos a participar. Hay buenos premios. Recuerden que hay pues, el Paz de Ley, los, los personajes, ahí está el World Dash que tanto quieren. Así que pasemos sí. un día, un domingo chévere. Sí, y lo bueno es que va a haber premios para todos los que participen y también premios especiales para los que este, el equipo que gane. Pues. Entonces va a estar muy chévere. Sí, además también me parece que vamos a estar dando cositas a los chicos, ahí el postercito que dando quería, ahí va a haber todo. Tenemos ¿no? varias sorpresas, ¿no? Sí, sí yo sí, quiero ya. adelantarles porque siempre me han ¿eh? Te estás termos, haciendo me... spoiler. Sí, no me hay que spolear, hay que ver, Bueno, bueno vamos a estar, vamos a estar Sí, vamos a estar ese día los dos, así que... Ah! Me ayudo, yo creo que vas cambiando la sala a un cocktail sí, de tres <coughs> para que sea más entretenido. <coughs> y... Voy a... Voy a este crear otra salita para, okay. para eso, ¿eh? Y mientras aquí van creando la sala, vamos a hablar sobre los retos de esta semana que viene. ¿Qué es lo que va a cumplir esta vez, Mendrugo? Ustedes son los que van a poder votar, así que va a aparecer acá en pantalla en un ratito. Sí, Ahí va a aparecer, me parece. Eh, para los que no saben, desde la semana pasada estamos implementando una ruleta de retos. Que tiene que cumplir la siguiente semana. La semana pasada fue que y Rendor volviera y aquí está. Así que vamos a ver qué pasa esta semana. Que Elíjenlo. Que se haga un batido y que se lo <risa> <risa> Pues Esa o sea, es una opción, chicos. Pueden dejar también sugerencias abajo en los comentarios. Sí, ya aparecieron. Los... Oh, ya aparecieron. Retos de baile versus Lady Wolf. Ah, oh. Cool. <risa> Selfie con extraño. Está buena. Está bacán. Cosplay de, de lobo por arenares, ah, <ríe> eso creo que también lo pusieron la semana pasada. Sí, estuvieron hablando de que cosplaye algo de lobo Después de lobito, claro, normal, ahí están, solo hacer, bueno, las reacciones. Las reacciones, el playbook, ¿sí? sí. Para el reto en baile. La carita es sorprendida. No la selfie con estrellas un corazoncito y bueno... Me divierte si quieren que sea un cosplay Y creo que vamos a corte, ¿no? La verdad. <ríe> Eso es lo que prefieren No, no, pero ya es cuestión de, de cada uno, ¿no? Este, ya ustedes dependen qué quieren quedar el día esto, esto se va a realizar el domingo, me parece, ¿no? Ah, no, pero en sea, realidad yo creo que es para, para la semana que viene ah, ya, ya, ya. El otro streaming Wow, wow, wow Se, se viene... Se Sefi con estrellas se está chévere Una waifu acá Con la sí. la verdad que sí, sí vale, ¿eh? Eh, Nada, no te olviden, este... Vamos a crear una nueva sala para poder. Sí Vamos por aquí mientras con los comentarios. Cristian Villena dice, saludame hoy es mi cumpleaños. ¡Oh, feliz cumpleaños! A ver, ¿cuántos cumples? <risa> ya. ¿Me, me ¿Ya pasan a la realizar? sala, por favor? Ok. Ah, ya, esto estamos en... todo eh, 6, 4, 9. 12, 6, 49. Chicos, vayan a la sala. Listo. Es un conquisto. Sí, no, le puesto para que sea... No veo amigos que me rendan, ahí apareció. Okay. Ah, listo, pero se, se pasó por mi lado, capaz. <risa> sí, mejor ponte un es en PainLab para poder hacer el observer. Claro. Ya, ya, vamos a poner el PaintLab. Chicos, mal. allá abajo está eh, en los sí, comentarios sabes, la bien. información de, todos historia, los de, ¿no? de todo el sí, mini torneo para que investiguen y sepan mejor. Espérate, pero voy a poner que sean... Bien, mm, sí, aquí sí, dice, sí, estoy justamente en eso. Eh, ya, ya está todo bien ahora, ¿sí, ¿Dónde sí? se pone el cupón, chicos? Eh, url.bit.ly slash. Y ahí van a ir poniendo el cupón que todavía no está completo. Recuerden que son tres partes y nada más hemos dado una. Sí, un saludito para el amigo Nes, al amigo Jesus Omnet, ahí está, así que también un saludito para él. Vamos al segundo cupón. Ah, viene el segundo cupón, chicos. Wow, qué rápido. Aquí está, aquí abajito, un, c un, ya se va formando la frase. Así que tenganlo por ahí guardado. Falta nada más una sola parte que lo vamos a estar dando más adelante. Así que eh, paciencia. Quiero espoliar, quiero espoliar. <risa> Tú siempre quieres espoliar. Los amiguitos siempre están atentos. Más bien, ya tenemos cortita, papu. Así ¿Sí? Que, sí, sí, tomar Listo, vamos entonces a tu parte. Así, papu ya. Así, papu ya, estoy asado. <risa> A Mendrugo lo vemos que va a atacar en una. Acá sí creo que le haces Mendrugo. Sí, sí, no, ya... Me, me, me he baiteado la vez pasada. ¿eh? No sé, vale. Oh, que estás oh, más te... en confianza. Sí, no, ya, pero igual, este... En este caso sí, ya me mataron ahí, espero que alguien me pueda revivir, si es que se puede. Papá. ¿Eh? Sí, puedes revivir. Ah, sí, ¿no? me puedo revivir sí, puedes revivir. Nerviosa. <risa> me que está nervioso aquí otra vez. <risa> ¿Qué es esto? Sí, la verdad que no sé, pero. Se <risa> me está pasando muy seguido cuando cuando gol. atrás. ¿Cómo van acá? Se me escapa, ese se te mango. escapó, se te escapó. Se te. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ya está, ya muerto, muerto. Bueno, van bastante parejo, vamos bien, a ver. Sí, mentú, que... ¿eh? te veo bien ahí. Estás arrasando, mentú. Oh, ¡Eres el toque mierda! ¡Ohhh! Ya está, es Era, río? eh. <risa> Era, era. Yo estoy matando, pero no estoy curando la... Ahí viene la el nuevo paz, el ataque. Eh. ¡Oh! Bueno, bueno murió, pero por lo menos también murió sí, conmigo, murió realidad. conmigo. Ok, me metió el cuetito pero ya se dio la huayco ahí. Anda, viene el nuevo el ataque, mendrugo. Oh, ¡Qué fue, qué fue, qué fue? O sea, se puede decir que te gusta más lobear que humano, humano creo, ¿eh? Sí, o sea, en las noches cuando chicos jugamos ahí con los chicos del Discord, un saludo para todos ellos, ahí a, Jan, a Jancito, a, a Diabólico, que siempre nos acompaña. Eh, sí, bueno, o sea, ya le damos bastante al lobo, la verdad, y, y, y, y bueno, sí, a Shiro también, a Shiro, un saludo para Shiro. Quiero recordar, uno de bueno, la verdad que juega con nosotros, así que... Eh, Yo me bajaría ahí. Vale, vale. <risa> Pero sí, hay mucha, mucha seriedad del juego, la verdad. Sí, creo que si nos hemos concentrado, sí, a Lofita, a Lofita, mm -hmm. cuando Se pone a jugar. Creo, creo que va. tienen que ir por la C ya. No los mates, creo que te vas a la, a la base nomás. Sí. Ahí vemos a... A, a Fantasmi uh. RG, que está bajando la base. Tres segundos, dos segundos. No llegamos, oh. oh. oh. Se le quitaron. Sí, era difícil porque en el medio se complica todo, cuando se juega este tipo de juegos, la verdad, en el medio... El, se... Sí, oh. siempre es donde se reúnen todos lo y... hemos visto Fanto. ya en, en una final de, de All-Star, también fue bastante determinante. Claro, Rendor, Fanta, todavía son dos grandes, vamos. ¿lo vemos ahí? que estás... estás haciendo, Rendor? <risa> <risa> Activando el, el micrófono. que <risa> estar muy concentrado en jugar sin poder ver la pantalla. <risa> ¿O no la llevé? Ah, pero te metiste también a la jaula de los lobos. No, pero yo sabía que iba a morir, pero me quería llevar aunque sea dos. Pucha, que cola. Me llevo uno nomás. Sal, sal. El equipo azul está liderado por Luisa PNP. El señor Tuminón y Rendor. Rendor. <risa> Rendor. Yo que tú me voy a la ventana y de ahí campeo nomás. Van a entrar por la B, ¿eh? <risa> Randor quiere, quiere entrar con todo randor, ¿eh? Sí... Valiente Redor que va contra todos Se complica, se complica esto, ¿eh? Es complicado, pero ahora el equipo ha subido a la delantera con las bases Uff, casi te lo llevo fuera Lo dejaste con 46 de vida Si, sí, oh, cha, que cólera me aguanté ahí, a tener que entrar con todo Ahora ah. si sí te llevo, ahora sí me fui con ellos ¡Oh, no! La verdad está pasando, duele, duele Bueno chicos, mientras ellos siguen por acá, tenemos que recordarle que muchos también vienen los comentarios esta semana preguntando que cuando venía el walking, el top walking, qué pasa con eso. Este, recuerden que ahorita estamos haciendo un nuevo sistema donde tienen que inscribirse si quieren participar, que van a dejar por acá en los comentarios, pineados, donde pueden eh, llenar el formulario para los que quieran participar, porque ya vamos a cerrar la fase de inscripción del mes de abril para poder hacer el walking y al final de mes ya eh, después los que ganen de esos cinco, como ya habíamos explicado que iban a subir los videos en Youtube y van a aportar por quien prefiera iban a enfrentarse en un verso entonces, si quieren participar, ya saben, dejan, llenan el formulario que va a estar piñado por acá, bajito y podemos pasar al video, sí, sí, okay. para que sea más exquisito todo ¿de Wolf King? sí del Top Wolf <risa> Wing, pero... ¿Quién ganó por acá otra vez, Equipo Azul? ¿Qué, me render? ¿Qué pasa no pasa, bien porque en ese Equipo Dores está, ¿no? Me <risa> <risa> Está bien, bien, bien, me encantó, bien. algo frustrado Sí, ahora que sí el equipo no me está ayudando mucho ahorita a ver o guardo ¿Cómo van como van ah, pero la silla ah no la silla fue tomada por el equipo azul Pregúntale, sí ¿qué haces? <risa> <risa> 20 10 de vida ahí rendor te veo matador vas con 5 muertes ya en un equipo wow eh, es parte de costumbre estrategia estrategia A MR Render les falta le, practicar más. Buena presión con 500 megabytes. ¡Le atacan! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, muere, muere. A Render. Ups, ups, ups, ups. No puede ser. ¡Uh, no! Tremenda capita <que> Sí. Que... <mucha> Ahí está, ya tienen la C. Ahora se van por la D. Ay, el señor sí. Leonel está tomando la C, la, la letra ah, D del equipo azul. Ahí va por la, la D, sí, se la lleva. Creo oh. que se la lleva el equipo rojo. Si sí podemos, si sí podemos, chicos. Vamos, vamos, estamos ahí. No falta no 40 segundos. ¿no? Ah. <risa> Parece Casi se lleva la D. Que, el, el, el Puede lado, ser. No, A la otra. Ya. ¡Vamos, vamos chicos! sigue presionando! Ya, ¡Ya, ya! ¡No, no, no! ¡No, segundos, sí. no! ¡No, no, oh. no! ¡No, no! no ya sí! Esto se la lleva el equipo no. El equipo solo le ha recuperado la base. ¡Au, oh, ¡No! Ya, no queda nada, chicos. Dos, tres segundos. No, no van a llegar. No es imposible. No quiere no, nada. Ya. Ya ya. Está, ya por fin. Uf. Uf. Ya, ya, ya. Si perdíamos este, ya no había manera. ¿no? El honor, el honor, chicos. Ahí está. Ven ahí el amigo señor Leone. ¿eh? Un saludo para él. Saludos. Vamos a ver saludos por acá. alguien quiere que me armar. Manito, no asustes, parar. Chicos, pueden mandar saludos para ir leyendo. Jefferson Christopher dice salúdame a mí. Hola, ¿qué tal? Este. Todos querían jugar. Habrá <ríe> que más, por favor, más alas. Alex Sánchez dice, salúdame, hola Alex. Gracias por decirme linda. Hoy están todos con muchos cumplidos. ¿Cuáles son los cupones, chicos? Ya los dimos eh, antes, de todas maneras se los va a recordar. Colocar, justamente aquí arribita sale la URL que tienen que colocar, y hasta ahora hemos dado C1, es parte del cupón, falta la tercera parte, así y ya que Ya viene ahorita, pronto. ya viene ahorita. Oh, ya viene, así que pendientes, chicos, porque recuerden que solo los 100 primeros son los que se llevan los premios, que es una Akei 47 Elite, la BMPR, 12 élite, la Mr. Box y el World Size Dash. Así que, ahí va, ahí viene el cupón, pendientes chicos. Vamos, no, term que termine la partida. Oh, bueno, después de la partida, así que, pendientes. ¿Cómo van por acá? Man, sí. man, ahí van. Estamos posicionando todavía, pero nos cuesta, no nos cuesta. Vamos, el equipo, vamos. Oh, sí, vamos. vamos. ¿Ganas o no? ¿Crees que ganas? Sí, yo sí. creo que sí, porque el equipo ya, ya despertó del letargo ya. Oh, sí. okay. señor, Randor, este, señor Randor está. Está sudando, está sudar frío ya. Aquí se lo veo oh, un poquito nervioso. <ríe> Así que chicos, dejen los comentarios quién cree que vaya a ganar. Equipo rojo, equipo azul, rendor, Mendrugo, ¿quién será? ¡Suélteme! Uf uh. ¡Oh! ¡Qué Me, me, me la hicieron... Perdieron una base chicos, ¡vamos! Equipo rojo, por favor Me entró bolaces, ¡ah! ¡Laces! ¡Laces! ¡Laces! Ah, está ahí, ah. ¡No! ¡Quédate con la base! ¡No! Oh, ¡La base! La base. No. Ah, no ¡Es el especial! No ¡Es el especial! Para congelarlos... Ay. Ay. Vamos, vamos, estamos en el medio todavía oh. Ahí Ay, Ay, está rendo 10 segundos Ya casi termina ¿En serio? Uno, ¿El volti? Sí. sí Se puede chicos, si sí se puede, 2 a 2 Esto no acaba ¿Quieres la larga? <risa> okay, bueno, eh. ¿Quieres la larga? Ah, ya, ya, <risa> Ahora sí. Ah, listo, vamos. Ahora vamos con... sí, chicos. Sí, pendiente aquí con la última parte de El cupón. Walking. Ya saben, chicos. Uf. Aquí arribita está la url GT.LY slash. Y tienen que colocar c CU Walking. Así que... Los 100 primeros se van a llevar una K-47 Elite, una bmp 12 Elite, una Mystery Box S5 por 5 unidades y el Wallside Dash GL junto con las otras armas por 3 días, así que ya los pueden ir reclamando. Aquí dice azul va a ganar, Gerson Cueva, vamos a ver quién apoga más. Jefferson también dice... Saludami a mi primer. Uy, pero yo veo... El Lugo, ¿qué pasó? ¿Tu equipo? ¿El eh, equipo go, go. no baja con nosotros? ¿Qué fue? ¿Ah? Me... ¿Viste cómo corrió? Qué rápido. El ¿Qué rápido? Uh, ¿Qué rápido? Uh, Bien, el Lugo. Uh, ah. pero, no, pero atrás está Ya lo bajaron, ya limpiaron la posición. Sí, pero igual, ahí está cambiando el papo. ¿Qué fue? ¡Vamos! Oye, pero yo veo que se mueve, rápido Se mueve, ¿no? No, el señor Leonel está oh. en la... Ya se metió, se metió las garrazas esas que son bien... Aquí está corralado, vamos! ¡Si vamos, se puede, gente! Hay un Mendrugo oh. ¡Que me vienen por atrás! ¡Nadie sube conmigo, mira! <risa> sí, <risa> me doy cuenta que va solo Tiene que ser un trabajo de equipo, chicos ¿Este ¡Gracias! Oh. Tenemos que ponernos en el... ¿Tenemos que posicionarnos no, no. ¡Sí! Oh. <ríe> bueno ya, no importa, está libre del medio Si sí se puede todavía, no. ¿Quién ganará? Un minuto ya para oh, terminar la oh, partida ¡No! Oh, Casi Vamos, cuánto falta, 40 segundos, sí sí la hacemos 40 segundos quedan. Oh pues, sí, oh. ya puedes, no molestes, nada. ¿no? <risa> <risa> oh, uh. uh. <risa> ya Jajaja Corre, corre, corre, corre te queda 30 segundos 30 segundos, segundos. Y molete esto, esto es lo que define no, Jackie. No, no. Uf. el otro. <risa> Cuántos estamos? Ah, puede ser no ¡Vamos! ¡Vamos! Eh. ¡Se van a saltar! hasta a ¡Ya fue ya! ¡Ya fue! Prende la pantalla, quiero ver como gano ah. <risa> ¡Increíble! Y... ¡Ha sido promovido! Ah, listo! ¡Justo a tiempo! Qué cólera, los chicos se quedaron. Quedamos dormidos, la verdad, no puedo decir nada Y eso que ya habían despertado Sí, sí, sí, hubo una. Vamos a decir que fueron los nervios. Los nervios, la presión. Pero bonito de una otra manera compartir con chicos porque estos son de una otra manera denota que hay mucho esquile por medio. No es este. Acá la competencia siempre es sana, nada de piconería, chicos, así que el equipo rojo fue, ¿no? El que se puede Sí, puede no, pues bueno, ya. me voy, me voy, disculpe. <risa> Pedro, truquen ya, ya. Demasiado no, no. sufrimiento no, por encima. <risa> sí, estuvo chévere el Mabuse, la verdad. Eh, eh, a Jaime Randor, de vuelta, ha hecho rememorar muchas cosas, la verdad. No sé, ¿no? Te extrañaba hace te imagino, ¿no, Render. Y sí, ahora tengo que practicar más por la sensibilidad. Sí, la prueba, sí, estaba está un poco de bastante sensible el ¿no? Uf, Uf, ¿cuánta gente me agrega? Armí, Rodrigo, oh. un saludo para Mr. Franco a Rudy Dark, a Norio MC, a Angelo Flow, a Jorkin King y a NesBL ya ya está para poder un saludos a todos chicos ya, che, chao, chao. ahora viene ya antes de despedirnos de la elección del castigo sí vamos a decir que es un reto un ratito, vamos a ponerlo un ratito, un ratito. divertido vale vamos cuál salió Papu? poder sea, sí vamos a ver en pantalla no se olviden igual de agradecer ah verdad quiero hacer un saludo especial a un papu que me escribió por interno ni comando mandame saludo, me dijo ya ah, para Vamos a ver, ay que precio, que no sé por qué me late que va a ser el cosplay. Ay, ¿verdad? sí. No sé por qué me late. Yo mm. creo que de acá. ¿Qué? Sí. Sí, ¿Así? sí justamente ah, el cosplay, el cosplay ya, no. De ah, listo. Ah, pero ¿qué? cómo hago eso? Yo no, tengo... Yo no tengo cosplay de nada de esas cosas. A <risa> lana sí. le pediré. Me llegué Internet te avisan. Voy a pedir a Lana. <risa> <risa> Un saludo para Brian Flores que me escribió por interno. Este es de Chiclayo y. Por interno. Por interno, sabes. Capa. Uh, uh, uh, Un saludo para el clan Cautivos, el, de los amigos de Skinny y el clan Pride Cautivos. Así que nada, saludos a todos ellos. A Sky Brian de Chiclayo. chicos. Bueno, cosplay de Lobo. Nos vamos, muy ya tan rápido así. Se ha ido rápido el tiempo, ¿no? Sí, creo que es porque has estado jugando. He estado muy ameno este. Siento que no he hecho nada. <risa> bueno, pero igual agradecer a todos Por haber compartido con nosotros el día jueves Esperemos pues, nos vemos el domingo En Arenales, no se olviden chicos El vine torneo el Torneo sí. gratuito, premios de todos lados De todo, a ver papu, vénganse Vamos a entrevistar hasta... Sí, viene sí chico, vamos a compartir que... con nosotros Esa es la idea. Recuerden que también nos pueden conseguir en YouTube Este video si quieren volver a verlo No lo veo <risa> Bueno, entonces... Aquí ya van a salir videos de ustedes. Ah, los, los famosos este, los famosos memes, los memes sí. van a salir. Sí. Pronto hay que traer el Gem Spy también, ¿verdad? No lo pusieron, no lo pusieron en la en esa, ¿no? Para sacrificar. claro. Para Sí, ¿no? chicos, ¿no? dejen en comentarios cuáles podrían ser los siguientes retos para volver a hacer de la elección de la semana que viene. ¡Qué bien. Eh. Qué el, el Spy! <risa> ¡K-pop! ¡K-pop! ¡K-pop! Bueno, nada, vamos a agradecerles a todos ustedes. Nos vemos el próximo. ¡Chao, chicos! Hasta la semana que viene.